Las emociones son muy importantes en el trading. No se trata solo de ganar dinero, se trata de cómo te sientes cuando estás operando y si tus emociones son positivas o negativas. Presta atención. Un comerciante que tiene muchas emociones negativas no podrá ganar dinero porque siempre estará buscando el próximo error que cometerá y nunca aprovechará ninguna oportunidad. Esta es la razón por la que necesitamos controlar nuestras emociones cuando operamos y también por la que necesitamos encontrar formas de manejarlas. Las emociones pueden ser una poderosa fuerza impulsora en el comercio. A menudo juegan un papel importante en las decisiones que toman los comerciantes y pueden conducir a operaciones rentables y no rentables. Algunos comerciantes pueden controlar sus emociones, mientras que otros no. Algunos comerciantes confían en sus emociones para guiarlos mientras operan, mientras que otros intentan evitarlos tanto como sea posible. La forma en que opera depende de usted y de sus preferencias personales. Las emociones son un factor muy importante en el comercio. Tienen un impacto significativo en el proceso de toma de decisiones, pero pueden ser difíciles de controlar. El comercio a menudo se considera una experiencia emocional. Ahora, tome nota. Las emociones que experimentan los comerciantes incluyen la ira, el miedo, la codicia y la esperanza. Estas emociones pueden servir como una importante señal de advertencia para que los operadores tomen las medidas necesarias para proteger sus posiciones comerciales y evitar cometer errores costosos. Un comerciante debe ser consciente de estas emociones y gestionarlas en consecuencia para que no influyan en las decisiones tomadas durante las sesiones de negociación. Un comerciante debe ser consciente de que el comercio no es fácil y que hay muchos desafíos. El comerciante debe enfrentar estos desafíos con coraje, fuerza e integridad y coherencia. De lo contrario, sus decisiones se verán afectadas por sus emociones. Es imperativo que un comerciante maneje estas emociones para que no influyan en las decisiones tomadas durante la sesión de negociación. Por lo general, los comerciantes son más propensos a cometer errores cuando son emocionales. Podrían asumir demasiado riesgo y perder su dinero. Por otro lado, los comerciantes que pueden controlar sus emociones tendrán más éxito. Los comerciantes que pueden controlar sus emociones tienden a tener más éxito. Es menos probable que cometan errores como asumir riesgos excesivos y perder dinero. Hay muchas maneras en que los comerciantes pueden controlar sus emociones, pero uno de los métodos más comunes es centrarse en los objetivos a largo plazo. Esto se puede hacer tomando tiempo para pensar en lo que puede deparar el futuro y cómo esto podría afectar sus decisiones comerciales. Recuerde que el comercio es una carrera de alto estrés. Las emociones del comerciante pueden tener un impacto significativo en el resultado de su negociación. A menudo se aconseja a los comerciantes que gestionen sus emociones, pero no siempre es fácil hacerlo en esta línea de trabajo. En esta sección, discutiremos cómo los comerciantes pueden controlar sus emociones y la importancia de la inteligencia emocional en el comercio. El primer paso para controlar tus emociones es comprenderlas. Necesitas saber que desencadena sus sentimientos negativos para poder evitarlos cuando sea posible. Una vez que comprenda lo que lo enoja o lo entristece, puede tomar medidas para evitar que esos sentimientos se apoderen de usted durante las horas de negociación. La capacidad de controlar las propias emociones es una de las habilidades más importantes para los comerciantes. Un estudio de la Universidad de Cambridge encontró que había una fuerte correlación entre el grado de control emocional autoinformado y el éxito en la inversión. Descubrió que los comerciantes más exitosos pudieron evitar que sus sentimientos influyeran en sus decisiones de inversión. También un estudio realizado por la Universidad del Sur de California y la Universidad de Indiana muestra que los comerciantes que pudieron controlar sus emociones tuvieron más éxito en sus operaciones. La importancia de la inteligencia emocional en el comercio se puede ver cuando los comerciantes se enfrentan a una situación difícil, como una caída del mercado o un cambio repentino en el sentimiento. Los comerciantes que tienen altos niveles de inteligencia emocional pueden responder mejor a estas situaciones porque saben cómo mantener la compostura y pensar con claridad cuando se sienten estresados o presionados. La inteligencia emocional se ha definido como la capacidad de comprender las emociones, aplicar el conocimiento emocional para influir en los resultados emocionales y regular las emociones para lograr una salud mental óptima. Esta es una de las razones por la que los comerciantes necesitan mucha inteligencia emocional para tener éxito. Necesitan poder leer sus propias emociones para que no se interpongan en su propio camino. También necesitan empatía por los demás cuando comercian con ellos y necesitan control emocional cuando toman decisiones que los afectarán a ellos mismos. El lado emocional del trading es un desafío para muchos. La capacidad de controlar las emociones y mantenerse racional durante el comercio es lo que separa a los comerciantes exitosos de los que no lo son. En esta sección, vamos a explorar las diversas formas en que puede usar sus emociones para su beneficio en lugar de ser un obstáculo. Primero debe de recordar que los seres humanos somos criaturas emocionales. Las emociones pueden impulsar nuestras decisiones y hacernos tomar riesgos irracionales. Si los comerciantes confían en sus emociones para tomar decisiones, a veces esto puede llevarlos a realizar malas operaciones. Esta es la razón por la que se aconseja a los comerciantes que no dejen que sus emociones se apoderen de ellos cuando operen. En cambio, deberían tratar de usar la lógica y la racionalidad para tomar mejores decisiones. El trading emocional es uno de los mayores errores que puede cometer un trader. No es posible operar sin emociones, pero también es importante tener en cuenta que las emociones no deben ser la principal fuerza impulsora detrás de sus operaciones. La idea de las emociones en el trading ha sido un tema discutido por muchos traders, pero no siempre está claro cómo educar estas emociones. Algunos comerciantes creen que deberíamos poder enseñar a las personas a comerciar con sus emociones, mientras que otros creen que esto es imposible y que la única forma es comerciar sin emociones. Creo que hay formas de educar nuestras emociones y usarlas como una herramienta en el comercio, pero primero necesitamos comprender qué son estas emociones y cómo funcionan. No basta con tener una buena estrategia. Necesitas tener una fuerte disciplina y control emocional. La falta de disciplina y control emocional en el trading es una de las principales razones por las que los traders fracasan. Es importante poder controlar sus emociones y tener un plan comercial disciplinado. Para tener disciplina, necesita un objetivo bien definido para su oficio. También necesita saber cuándo está equivocado acerca de su posición. Finalmente, debe tener un plan comercial adecuado que incluya análisis técnico y fundamental. Recuerde, es importante tener control emocional al operar. No se trata solo de disciplina sino también de controlar tus emociones. Cuanto más pueda controlar sus emociones, mejor comerciante será. La mejor manera de vencer las emociones en el comercio es tener un plan. A algunos comerciantes les puede resultar difícil seguir su plan de operaciones porque se emocionan con la operación. Una forma de combatir esto es mediante el uso de una cuenta comercial en demo que le permite practicar su estrategia sin arriesgar dinero. Si tiene éxito en su comercio de papel, puede pasar a los intercambios de dinero real con la confianza de que podrá cumplir con el plan y evitar decisiones emocionales. En el comercio, las emociones son el obstáculo más importante para el éxito. Pueden conducir a decisiones irracionales y dar lugar a muchas pérdidas. Una forma de superar las emociones es mediante el uso de una técnica llamada ajuste de miedo. Es un proceso de evaluar los riesgos y luego visualizar los posibles resultados. Esto ayuda a los comerciantes a establecer qué es lo que realmente temen y qué tan probable es que estas cosas sucedan. Otra forma es mediante el uso de zonas de confort o puntos de dolor. Se refieren al nivel en el que nos sentimos cómodos con la toma de riesgos o cuando sentimos dolor por tomar demasiados riesgos. Los comerciantes deben tratar de no salir de su zona de confort para no perder el control de sus emociones y tomar decisiones irracionales al operar. Las emociones del trading son el aspecto más importante a considerar. El comercio se trata de manejar las emociones, no solo de ganar dinero. Muchos comerciantes dejan que sus emociones tomen el control y toman decisiones que no son lo mejor para ellos. La clave es mantener la calma y detener la montaña rusa emocional que puede ocurrir en el comercio. Lo más importante que debe recordar es que las emociones son una parte natural del humano. No podemos eliminarlas del comercio, pero podemos aprender a controlarlas. Hay dos formas principales de hacerlo. 1. Analiza tu estado de ánimo para tratar de entender lo que te está diciendo. Si se siente frustrado o enojado, esto puede deberse a que la estrategia utilizada en el comercio no está funcionando como se esperaba. Acurra a su mentor de trading. 2. Crea un plan de lo que harás cuando tengas una reacción emocional y síguelo cada vez que suceda. Por ejemplo, si se siente ansioso antes de abrir una operación, tómese 5 minutos para relajarse respirando profundamente con el diafragma antes de abrir la operación. Hecho por Trading Institucional Oficial Studios. Activa la campana de notificaciones, comparte con otros traders, a ellos les será de gran ayuda como a ti.